Quisiera hablar un poco de las hanchas, eh, eh, el impacto que tiene las hanchas en el idioma coreano. A medida que uno llega como a nivel intermedio, avanzado, uno empieza a ver más y más hancha y se pregunta qué es esto con, lo, con el chino en el coreano. Y algunos que lo ven al comienzo piensan, oh, serás que está en el mismo idioma, etcétera. Hay muchas, muchos malentendidos y eso quisiera cubrir un poco. Uh, Básicamente, el estatus o el rol que tiene el hancha o el, o el chino en el idioma coreano moderno es parecido al latín Muy parecido al latín um, Y vamos a ver cómo es No en, to no en todo igual, pero... Eh, a ver, empecemos con lo que es el hancha Hancha es una palabra coreana o hancha Que significa letra del pueblo chino o escritura, escritura de letra chino, del, del pueblo chino es lo que significa y eh, en su definición simple es simplemente la escritura del idioma chino pero se usa de manera más universal en una serie de países que hoy en día se consideran uh, esfera cultural del hancha <ríe> es lo que le dicen en Corea esfera cultural del hancha y son estos países. Uh, entonces está China. Obvio. Y <coughs> Taiwán. O sea, la república de... No me acuerdo, pero... Las dos chinas. Eh, Corea. Y Japón. Y yo no sabía, pero lo busqué en internet. Y también en Vietnam está incluido. Um, entonces en estos países hay una tradición eh, cultural, académica que va a miles de años donde la gente estuvo usando el, el, la escritura china o usaban el idioma chino o usaban su propio idioma mezclado con el chino o usaban el chino... pero en todo caso usaban el, la escritura china eh, entonces, y, y esa herencia queda todavía en, en el día de hoy Um, entonces, vayamos a donde... Entonces, ese es el, el hancha, en la escritura que se está usando en estos días. Vayamos un poco a la antigüedad, como a los mil... Como el siglo I, dos mil años de antes de ahora. En ese entonces había un país en Corea. Uh, en Japón había una, una configuración muy compleja de señores feudales y todo eso y en China dependía en cada época pero había dinastías entonces en ese, en ese entonces China era el centro del universo era el centro del universo del este asiático era la civilización más avanzada en, en el este asiático uh, <coughs> Tenía la mayor cantidad de población y eso llevaba a mayor rápido desarrollo de tecnología, más oportunidades de avance económico, más progreso cultural, tecnológico. Era, era, era lo mejor del mundo en ese entonces. Y la gente... Esta es la clase... La clase... Eh, la nobleza la nobleza en Corea y en Japón estaban completamente enamorados con China <coughs> porque era, era lo mejor y la gente a en Corea quería ser como China y mucho del progreso especialmente durante Koryo en la dinastía de Koryo Ochozon era seamos tan civilizados como China esa era el, el, la meta <coughs> de mucha gente y, y al mismo tiempo que eso, hubo mucha influencia cultural de China, a Japón y a Corea, um, en forma de escrituras, filosofía, las artes y todo eso. Y mucho tiempo los filósofos, porque uh, filósofos, los intelectuales en Corea, um, se, se lo pasaban debatiendo filosofías de filósofo de China. Y hubo una, un renacimiento en, en el periodo de Joseon pero en todo caso, eso es lo que estaba pasando. Y, uh, por supuesto, se usaba mucho el chino. Yo, saber cómo, qué tanto se usaba el Hancha en este tiempo es algo que, ah, algo que debía haber dicho al comienzo es, eh, nada más quería compartir información que lo sabe un coreano a nivel, como diríamos, a nivel... De persona normal. Los académicos e historiadores. Obviamente tienen más investigados. Sobre todo el, el, el antecedentes Y todo eso. Pero eso no lo voy a cubrir. Es solamente lo básico. Para que se pueda entender un poco. Ah, lo otro que quería decir es. Um, <ríe> el Explicar el Hancha. Para un con es complicado. Porque para los corona el Hancha. Es solamente, simplemente algo que lo usan. Y no es algo que necesariamente aprenden los orígenes y todo simplemente se usa entonces eh, para eh, explicar los orígenes y para explicar la razón hay que, hay que investigar un poco en todo caso <ríe> estamos medio desorganizados des, des ahí entonces eh, ese es el el estatus que tiene el, el Hatcher. <ríe> y cuando llegamos al siglo XX y cuando Corea empezó a producir sus propios diarios, <coughs> comenzamos a ver, y los libros también de esa época, pero los libros están ya en hancha, <coughs> pero los diarios de esa, cuando se empezaron a comenzar, eh, tenía una mezcla del hancha con el coreano. Entonces vamos a ver un diario de los años 80, de un diario que se llama Kyongyang. Ah, 72, de los años 70, 1972. Y aquí se puede ver, interesantemente, que esto está en inglés. No sé por qué. Ah, no sé, eso, eso es algo muy único. Ah, no se ve, ¿no? Esto está en inglés, que es algo muy único. Veamos dónde aparece el el hancha. Aquí está el hancha, hancha, hancha. Títulos. Típicamente muchos tienen uh, hancha. Estas, estas palabras, esto está en hancha, en chino. Esto está en coreano. Hancha, hancha, hancha, hancha. Incluso en el uh, artículo mismo. Aquí hay hancha. Más. Más... Etcétera, etcétera. Aquí probablemente dice park. El presente park. Hay algunas cosas que, que puedo leer, pero no muchos. Uh, entonces se usaba mucho el Hancha típicamente como sustantivos, y como to casi todos los sustantivos se pueden derivar al, al Hancha, usaban el Hancha, y para los conectivos y pronombres usaban el coreano. ¿no? Um, y esto era simplemente costumbre, y, uh, porque todos los académicos estaban usando el Hancha en ese entonces, y sí, entonces. <coughs> pero ya esta mmm, pero este periodo cuando ya sabía abo cuando ya se había mmm, cómo se dice abolished ya se había mmm, eh, ya habíamos quebrado del periodo ciudad donde habían esclavos y gente eh, gente en servitu, en servitu, servidumbre <coughs> teóricamente todas las personas eran iguales en este periodo entonces había mucha gente, millones de coreanos que no habían tenido educación universitaria y no podían leer el diario um, solamente los académicos, intelectuales y gente que ha ido a la universidad eran capaces de leerlo porque necesitaban la instrucción del, del Hancha y después el Hancha se empezó a enseñar también como parte de la educación primaria y todo eso pero como no lo usaban tanto era, era difícil usarlo Y eh, <coughs> hubo un diario que fue creado Y dijo en 1988 Y dijo nosotros nos vamos a enfocar A que cualquier persona, cualquier coreano pueda leer el diario uh, sin, sin necesidad de educación Entonces hicieron este, este experimento uh, bien inusual Que es escribir el diario completo sin ningún hancha, todo era coreano. Entonces, este es el primer diario, el primer, la primera edición de ese diario, de se llama y todo está en coreano. Y poco a poco los diarios empezaron a adoptar más coreano. Entonces, este es el, el mismo diario, este es el diario de 1972, este es el diario, el mismo a la misma compañía en el 2010. Y podemos ver que. <coughs> Que todavía quedan algunas cosas. Uh, a ver. Aquí. Uh, ¿Qué era esto. Mm, no sé. Uh, aquí. Este esta hancha significa kun. Significa ejército. Uh, y de repente se usa un poco. Aquí ya está medio borroso y no lo puedo ver bien. Pero se usaba un poco en los artículos. Y un poco los, en, los, en los títulos. Para palabras que... Eh, ¿Cómo diríamos? Palabras que se habían usado en Hancha por mucho tiempo. Y la gente realmente tenía dificultad de verlo escrito en coreano. Um, entonces esas palabras han quedado. Y cuánto está... En coreano en, o en ancha uh, varía dependiendo del diario. Este es el Hango Gilbo. Y aquí... Uh, casi no le veo. El hancha aquí. Pero esto varía un poco dependiendo de la preferencia de cada, cada diario. Y este, como diríamos, este esta transición del hancha al, al coreano se ve reflejado en todo aspecto de la sociedad. O sea, en el diario y así, pero también ha sido en los libros, ha sido uh, letreros, letreros de tiendas también. Aunque el aspecto comercial en Corea en general hizo la transición al coreano. Mucho más rápido que los diarios y los libros. Um, letreros de negocio, cosas así. Pero <coughs> había muchos negocios que tenían su nombre en hanche lo tenían puesto ahí también. Entonces ese, esa transición ocurrió. Y hoy en día... A Pasamos al hoy en día... Hoy en día el Hancha se usa en algunos uh, áreas específicos. Uh, en la academia todavía se usa mucho el Hancha porque a menudo cuando uno está en la academia, en la educación superior, tiene que referenciar eh, documentos del pasado, documentos históricos. Y esos documentos históricos están llenos de Hancha. Entonces es... Es como necesario. Y como, eh, como resultado de eso, a menudo cuando los académicos escriben sobre sus, sus investigaciones, especialmente la gente un poco más de más edad, de 50, 60, eh, todavía mezclan el Hancha, de costumbre. No pueden dejar de, de escribirlo. Um, yo me acuerdo cuando yo era joven, me parecía muy, muy bacana esto de usar el Hancha, muy muy choro, porque es complicado. Y... Yo mismo me acuerdo cuando yo tenía como 13, 15 años, no, no 13, 15, 15 años, mezclaba el hancha tan a menudo como fuera posible en, mis, en cosas que escribiera para que sonaran más sofisticados. Entonces, está, hay un aspecto de cómo, digamos, de cómo de como lucirse, de que, ah, yo soy un intelectual y sé usar el hancha, o sea, leer y escribir hancha ese es un aspecto, el otro aspecto es el hancha um, se usa para los dichos, uh, en ese aspecto ha sobrevivido muy fuertemente hay, hay dichos como, no sé, qué dichos hay por ejemplo, chima. tiene el hancha equivalente y no tengo idea cómo se escribe pero según lleves un dicho por ejemplo que dice, básicamente el significado es, no te apresures en decidir si es que algo es bueno o malo para ti. Porque nunca sabes de qué consecuencias futuras esas decisiones o acontecimientos van a traer. Así es que siempre ten como esperanza Esa es, es más o menos la idea Y tiene una historia, un trasfondo en, Entretenido para aprender Pero en todo caso, o sea, un es un dicho um, Que se usa en Corea Pero uh, Una persona que no conoce este dicho No hay modo de que lo vea Una persona coreana, no hay modo de que lo vea Y entienda lo que significa O tiene que, tiene que haber aprendido este dicho O tiene que descifrarlo a nivel de cada letra en hancha. Cada letra. Y cuando uno lee la letra, las letras, los combina, ahí por fin tiene un... a tientas un poquito de entendimiento de lo que significa. Y estos dichos es, existen en China, obvio, eh, En China también. Y en China obviamente se usa eh, escrito en chino, ¿no? En hancha. Um, entonces, hay dichos es que son puro coreano, pero hay mucho más dichos. O sea, que se yo. Digamos que hay 500 dichos en coreano. Y hay como 3.000 dichos. Eh, Escritos en hancha. Entonces, en ese... En el aspecto de los dichos. También se está usando mucho. Um, sí, básicamente esos dos son los... Donde se usa más. Uh, la academia y los dichos. Y por eso. Digo que... El... El... La, el, la posesión que tiene el hancha en la sociedad moderna y coreana. Es parecido al latín. De repente se... Bueno. No se usa en la academia, ¿no? Pero de repente. Gente de la academia. O incluso gente que no está en la academia. Usan dichos en latín. <risa> uh, usan dichos en latín. Hay algunos que son más famosos y otros que son más os oscuros. Y... Eh, no sé y, y usar el latín viene con la credibilidad De, de eh, yo soy eh, Yo soy académico De old school Yo yo sé yo uso latín ¿no? viene, viene con la credibilidad Y es, en ese aspecto creo que es parecido al, al chino Y también en el sentido de que uh, Roma De donde proviene el latín Era un superpoder En la época antigua Exactamente como China, en la edad antigua, era un superpoder, era el centro cultural, el centro del todo en ese entonces. Y de, y de ahí viene la credibilidad que viene con el idioma, porque eh, venía de ahí. Um, ha habido una transición interesante durante los últimos 50 años, creo, durante los últimos 80 años, creo, después de la guerra de Corea, que es poco a poco... Esto de usar el chino, de usar el hancha, que provea un estatus social, ha estado cambiando, transicionando al inglés. Entonces más y más van a haber coreanos que mezclan inglés en su jerga y eso les da estatus social. Y a ver, ¿dónde es más...? Hay dos profesiones de las que estoy familiarizado, donde la gente mezcla en inglés... Es un inglés medio estúpido, pero lo mezclan y, y la gente que lo oye piensan que oh qué, qué profundo está el inglés. A ver, uno es eh, los instructores de japón, instructores japón, difícil decir, instructores de japón, gente que vende cosas y cosas así. Eh, la manera en que usan inglés es están hablando de algo típicamente y lanzan un por ejemplo dicen miren nuestro producto nuestro producto que sé yo es un perfume <ríe> qué barato uh, es un perfume y dice fragrance fragancia fragrance. no Digamos que el nombre de este perfume es Fragrance. Y la gente vendiendo esta, este producto dicen... Mira, nuestro perfume se llama Fragrance. En inglés significa un aroma muy, muy bueno, que se siente muy bien, etc. Lo usaron los poetas. Y ese es el, el, el valor que queríamos comunicar con nuestro producto. <ríe> o sea... <ríe> Fragarse es una palabra más barata. Ahora creo que estos días no lo usarán, pero la gente usa idioma extranjero para esos propósitos. Y la gente que lo compra, a menudo lo, le convence ese argumento y dicen: "Oh, esto en inglés, que es el idioma de los Estados Unidos, significa bla bla bla. Entonces este producto me va a dar un estatus y ahí lo compran. Entonces ese es un aspecto. El aspecto Lo otro número dos, lo he visto en pastores, pastores de iglesias. En su, que en su sermón, están dando su sermón de que, de que la enseñanza de Dios, que Jesús y lo otro, y de repente le mete una palabra en inglés. <ríe> le mete una palabra en inglés como, no sé, tiene que ser una palabra en inglés un poco más difícil. O sea, no puede ser una palabra simple como paciencia, patience, no, no puede ser algo así. ¿Qué puede ser? A ver, persevere, digamos que es persevere. Entonces, la típica manera en que lo usan es... A ver, una nueva. Dicen en la Biblia. Está en coreano. ¿no? Hay una traducción en coreano de la Biblia. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y por ahí se dice... Perseveren. Perseveren en la, en el, en el, en la represión. Perseveren en la represión, dice en la Biblia. Y el pastor está hablando de eso. Y, dice, y el pastor dice... Miren, en la Biblia en inglés... La palabra que corresponde a perseveren es persevere. Persevere. Y el persevere en el diccionario dice perseverar, número dos, tener, tener, qué sé yo, aguantar, no sé, cualquier, cualquier, güey. y le dice, uy, miren, esta palabra en inglés significa esto y esto y esto. Y, y así de profundo es, la, es el significado original de la palabra que ven aquí ustedes en coreano, que dice perseverar, innerve callará. Y por eso, ¿no? nosotros no debemos pensar solamente en el significado número uno, que es perseverar, pero también en el número dos, en el número tres, porque el número dos significa, no sé, ser virtuoso, significa el número tres, significa, no sé, como hormigas, etc. Y la gente que escucha el dice, es, oh, qué profundo es esto. Y, y la palabra inglés tiene, le da más caché. Entonces, ese es otro modo en que, en que el inglés se está usando. <ríe> nos pasamos un poco de... Nos desviamos un poco del tema original. Pero uh, a medida que China ha dejado de ser una influencia tan grande como lo era antes. Porque China mil años atrás, dos mil años atrás, era... Era lo mejor en todo. Hoy. Uh, todavía queda un poco de esa herencia. Pero hoy mucho de la, de la imagen que hay en Corea sobre China. Es que es comunista. Y que estamos en medio. ¿Cómo llamamos? Retrógrada en la, en, la, en la política. Otra imagen que hay es que, que. hay demasiada gente. Y todo es como medio caótico. Otro que, que no, que no están tan ricos como en Corea. Es que son más pobres que en Corea. Así que son. O sea, están más pobres, otro que, que son sucios. Hay muchos estereotipos negativos sobre, sobre China en Corea estos días. Entonces, esos estereotipos eh, rebajan la reputación del idioma chino. Pero el Hancha ha, ha permanecido como separado del, del idioma chino. Entonces, no hay tanta preferencia por el idioma chino. y Además, todo ese estatus, el caché social que traía el Hancha, ha sido reemplazado por el inglés, por Estados Unidos. ¿no? Por Estados Unidos. Ay, no lo puedo, no lo puedo dibujar. Eh, entonces hay una clase de transición. Entonces, es, de eso quería hablar. O sea, a menudo cuando estudian el coreano van a... Ah, y hay una tercera manera en que se usa el hancha que es... Una vez que uno tiene un vocabulario muy amplio del coreano, uno se va a empezar a dar cuenta que a menudo palabras con significados similares van a tener una sílaba repetida. Y esa sí la repetida, 99%, 99 de las veces es porque tienen un hancha compartido. Que significa lo mismo? Um, hay, hay otro video de. de ¿Cómo se llama? Es el. Motivate Korean. Motivate Korean que explica eso. Pero. Um, Van a encontrar eso. Entonces, cuando. Si uno está acostumbrado a ver estas. Eh, ¿Cómo es se dice? Patterns estas repeticiones a menudo cuando ve una palabra nueva sin tener, que, que no sabe qué significa sin tener que buscar el diccionario eh, la persona puede inferir el significado de la palabra uno por el contexto y número dos por las sílabas compartidas con otras palabras usando estos dos, estas dos pistas es posible inferir Bastante acertadamente el significado de una palabra. Sin, y este proceso ocurre sin pensarlo. Uno está leyendo un libro y lee un montón de palabras, ¿no? Está leyendo oraciones, está leyendo y está intentando entender lo que pasa en el libro. Y la mayoría de palabras uno lo entiende, ¿no? Pero de repente aparecen unas palabras que uno no sabe y el cerebro automáticamente lo, lo interpreta y dice, el cerebro dice: Ah, probablemente significa algo así. Y ese algo así que lo inferió. Está en lo correcto como al 70% Entonces Y después si sigue leyendo esa palabra Va a seguir apareciendo, va a seguir apareciendo Y cada vez va a ser un contexto diferente no Y cada vez va a ser una, una Inferencia diferente Y mientras más lea Más acertado el significado De, ese, de esa palabra que no conoce Va a ser Así que esa es otra manera en que se Usa el hancha de manera eh, Inconsciente bueno, eso quería hablar. <ríe> okay.